¡Hey! ¿Qué hay de nuevo? Yo, YouTube, YouTube Nautas no, ja, ja. Mi nombre es Juan David Vargas Vargas Y estoy empezando este canal para ustedes Quédense para aprender mucho más De todo y todo lo que tengo para ustedes Marketing digital, productos y servicios Clientes, canales, afiliaciones Quédense porque voy por ustedes Y para ustedes hola buenos días estamos acá eh, empezando un, un proyecto nuevo, una iniciativa eh, estoy empezando mi canal de youtube estoy buscando posibles nombres estoy muy interesado en, en realizar este canal para compartir con todos ustedes eh, temas importantes y también quisiera saber la opinión de ustedes acerca de muchos temas eh, me gusta mucho la tecnología me, gustó, me gusta mucho también el marketing estoy haciendo este canal para trabajar con marketing marketing de productos eh, estoy trabajando con marketing digital o producción, pero en este primer video quería quería contarles estoy buscando un nombre un nombre para este canal en este canal vamos a trabajar muchos temas relacionados con, con el marketing digital con el e-commerce con pautas con métricas con productos y servicios cómo vender online cómo tener clientes y de tecnología y en este momento estoy empezando mi proyecto interesado por el marketing este es equipo de trabajo este es un Sony con i5 ¿eh? con un software de RAM. vamos a ver hasta, hasta cuánto me, me soporta este equipo listo eso es todo por hoy dejan en sus comentarios los posibles nombres me gusta mucho marketing digital o e-commerce. También me gusta mucho video, video fa, para fanáticos o videos agresivos. Entonces espero ir mejorando con la edición de los videos y hasta pronto. Qué rico tenerlos en el canal. Vuelvan pronto.